Okay.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 No se sé, mata Walter, el vecino, rompiendo, haciendo arreglos en la casa. Son, no sé, son sonidos que se filtran todo el tiempo. Oye, ¿estuvo haciendo ruido? ¿Lo escuchaste? No tenías que tener miedo, Chico. ¿sí? Eran voces humanas. ¿Y qué te decían? Que me iban a matar. ¡No son hora de ponerse a golpear! Walter. Walter. Walter, soy Juan. ¿Estás ahí, boludo? ¿Te escucho? ¿Estás ahí? Hey. Ah, no, boludo, te estoy escuchando. ¿Todo, so, dale? Hey. ¿Podés parar de golpear la pared? Sí, boludo, podés dejar de golpear, boludo, que se escucha todo en mi casa. 5 de la mañana, boludo, ¿qué te pensás? voy a mandar la cana, ¿eso querés? ¡Porro! hijo de puta de tu vecino se pone a picar la pared a las 5 de la mañana. No hay vuelta. su voz. ¿So que golpea? Got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 No sé, se lo dije todo al fiscal. Todo lo que recuerde de esas últimas dos semanas en su... su ¿Vecindario? Vecindario. Algo fuera de lo normal. El accidente fuera de mi casa. Es sí, mi vecino, Walter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 ese agua, andate de mi casa, ¡Fuera! no te quiero ver por acá, muchacha, muchacha. es portugués que te lo estoy diciendo, andate de mi casa No, está, está bien. ¿Qué pasa? Hace cuatro días ocurrió un siniestro. Atropellaron a un nene de diez años y se murió en la puerta de su casa. Eh, te necesito, Jano. Necesito que estés acá. Necesito que vengas. Bueno, está bien, sí. Mandó una patrulla para que te vaya a buscar. Tomará más o menos una hora en llegar. Está bien. Jano, sos el único que me puede decir lo que está pasando acá. ¿Quién es? ¿Qué hora, no? ¿Eh? ¿Te ¿Sentís bien? No, adentro, no te asusta nada, vos no.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 Vayan tranquilos. Están asustados. ¿Y tiene con qué? Jano, el nene se murió hace cuatro días. Yo estuve en el entierro, en el velorio. ¿Entendés? Pareció ver que se movía en un momento. Tiene ha podrido, Jano. Sí, huele mal. ¿Vos pensás que Alicia pudo haber montado todo esto? Mírale las manitos, Funes. Están deshechas, ¿ves? Estuvo rasguñando la tierra varios días.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 Tengo serias dudas de que este sea uno de esos casos. Puedes dar la explicación que acabo de darte. No es la respuesta que esperaba de mí. No. Claro, está bien. Porque no lo es. Pero es la que deberías dar. Señor, ¿A la señora la conoces? ¿Eh? digo si conoces a la señora mucho uh -huh. tuvimos una historia muy linda varios años uh -huh.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 ...ocasionados por acumulación de gases. Es un cuerpo en estado de descomposición. Habría que conseguir... varios inyectable. Mejor que tu amiga duerma... ...antes que nos llevemos a su hijo. No vuelvas a apagar la luz. A mi Tiene que decir alguna No quiero que se lo vuelvan a llevar. No quiero que lo lleven, por favor. No me lo vuelvan a llevar a mi bebé.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 ¿Vos sabés el problema de salud que yo tengo? ¿No? Sí, lo sé. ¿Sí? Sí. Sí. Sí. En dos meses me dan el retiro. No tengo una puta mancha en mi legajo. ¿Vos sabes el quilombo que puede traer todo esto a mí? ¿Lo sabés? Funes, ¿Y esta es la opción correcta. En el... un rato van a venir las amigas de Alicia. a tomar mate y a estar nenito sentado. ¿Me puedes escuchar, Funes, por favor? No dormiste. Está muy tenso. Tenés que hacer una cosa. Por favor, llévate a los oficiales. ¿eh? Y anda al cementerio y a resolver el tema del entierro. Y déjanos a mí y a Albrecht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 Sí, sí, hay que conseguir dos bolsas de cemento, como para que que quede que vuelva a salir de la tumba. olor a podrido, olor a muerto. Ahora estamos hablando el mismo idioma.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 Demasiado la historia que cuente ese pibe cuando llegue a la casa. Por las dudas. Ha sido dormida. Sí, pero no por mucho tiempo. Hay que actuar rápido. Solucioné el tema del cementerio, ¿sabes? Mm -hmm. Tuvimos que moverlo, ¿eh? ¿Dónde está? En el freezer. Enchúfalo, Jano.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 Solamente eso, ¿no? Usted puede elegir no estar aquí esta noche. Mi ah. miedo es... Uh, con... Contagioso. Contagioso. Tengo un problema yo, ¿sabes? ¿No? Eh, estoy anticoagulado. Y además, escucho muy poquito. O sea... Entonces, uh, este no es el buen lugar para que usted esté...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 Te agradezco mucho. Seguimos luego. Debe limpiar el sangre. El energético tardará ay, en actuar. Mientras, debe acordarse. Limpiar el sangre que dejamos en la casa. ¿Yo? ¿Y por qué yo te voy a limpiar la no sangre? No tenemos más tiempo. El tiempo aquí dentro pasa rápido. Disculpa, pero. Eh, vos sabés que. No, no, no, no sé si para estas cosas. Está bien, quédate tranquilo. Sabés que te digo la baraja. Estoy cagado de miedo, estoy cagado hasta las partes, vos sabés los problemitas que tengo. Yo acá vi un par de cosas los ¿no? No, no, no, no, no tiene explicación, o por lo menos para mí no tiene explicación. ¿Sí no te das cuenta. Funes. ¿Qué? Funes, ¿dónde estás? Acá, Jano, acá estoy, acá, acá. ¿Dónde quieres que esté? Sí, pero ¿en qué parte de la casa? En la cocina. Pero, Jano, qué carajo pasa. Porque Hay, hay un tipo en la ventana, no sos vos, ¿no?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 basile. Punto di vista. Hai Marte una punta di vista. realidades distintos ocupando el mismo espacio y tiempo. Darkness and light.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 ¿Qué cosa? De todo esto me está contando.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 Se probó, te lo juro que le probó. Vengo a de una explicación. Una explicación solamente para vos. Somos un la dice Alicia. vamos a cambiar. Capitán Funes, ¿está ahí? Hace horas que lo no busco. O sabes, la, la comisaría es un quilombo. Luego esta mujer, su, su amiga, la, la, la, la madre de Nene. te estaba buscando como loca. ¿eh? A mí no me quedó otra opción que decir dónde usted estaba, ¿eh? Y creo que fue para allá. Le ¿eh? juro que hice todo lo posible para retenerla. Pero usted tampoco me atendía el teléfono. Capitán Funes, si yo presente el intendente, yo tengo mi legajo. ¿Me copia Funes?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 con sangre de su esposa no solo en el baño sino en todo el resto de la casa en pantana de investigación él vino con ustedes ¿quién? Lumetín estamos investigando cuestiones poco convencionales para la justicia es este Rosenthal uh -huh. sí no es el mismo, él tiene la cara que no va a dar. No, es él. Vino con ustedes.